Comisiones Obreras ha mirado por tu salud durante estos cuatro años. Hemos sido el sindicato que hemos exigido a la empresa una evaluación de los riesgos psicosociales. El estrés, el estrés puede llevarnos a la enfermedad, pero también puede acentuar enfermedades que de por sí tenemos. Cuídate, en Comisiones Obreras vigilamos tu salud. En Comisiones Obreras miramos por ti.